ya sabes cuando y halos que el bebé ha vuelto para oh ya es pero ahora el cay como ahora el bebé no tiene ni un molano por una que no era niño ay no no no no no no no no Oh por a la de qué? Ya, Shari, ¿cómo hello ahí? Okay,